Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Octavio Rojas y trabajo en el Instituto de Ecología en Jalapa, México. Bueno, antes que nada les doy la bienvenida a esta nueva sección donde vamos a ver diversas aplicaciones del modelado de nichos ecológicos. En este caso en particular, yo les voy a platicar sobre las distribuciones actuales y el descubrimiento de nuevas poblaciones. Bueno, recordarán ustedes que uno de los primeros objetivos del modelado de nichos ecológicos o modelos de distribución de especie fue realizar aproximaciones para conocer las áreas de distribución de las especies. Es decir, una tarea pues eh, simple aparentemente, pero tampoco sencilla de conseguir. Y bueno, eh, en ese trabajo el doctor Town Peterson de 2001 demostró la, la gran aplicabilidad para esta sencilla tarea. Sin embargo, en el 2003 apareció un artículo bastante interesante del doctor Radsworth y sus colaboradores, en donde noten que además de aplicar esta idea básica de conocer la distribución de las especies, particularmente en Madagascar, ellos específicamente hablaron de predecir localidades también, o bueno, partes desconocidas de la distribución de reptiles en Madagascar. Esto eh, llamó la atención, tan es así que este artículo fue publicado en la revista Nature, afamada por cierto. Bueno, su objetivo básicamente era inicialmente conocer la distribución de los camaleones en Madagascar. En paréntesis, varias de esas diapositivas se las robé el doctor Enrique Martínez, pero bueno, ya habiendo aclarado el, el hurto del cual le llevé a cabo, eh, voy a continuar. Eh, les platicaba que el objetivo era muy simple a partir de la distribución conocida de las localidades de registro conocidas de diversas especies de camaleones, ellos pretendían pues, conocer eh, la distribución a lo largo de, de la isla ¿no? Para, con la intención de hacer un atlas. Sin embargo, se dieron cuenta que en muchos casos había una aparente sobrepredicción mucho más allá de donde se encontraban las, las localidades de distribución conocidas. Curiosamente, al evaluar el éxito después de hacer los modelos y al evaluar el éxito y fracaso en predecir tanto las presencias como las ausencias de las especies notaron que los modelos eran muy buenos para predecir eh, pues ambas situaciones curiosamente notaron que donde se equivocaban o en los casos donde había errores era particularmente en sobre predecir ¿no? y para estos casos en particular notaron que esas áreas de aparente sobrepredicción, que además lo observaron en muchas o en diversas de las especies analizadas, correspondían curiosamente, y esto después de un trabajo posterior en campo para verificar eh, pues qué ocur ocurría en estas eh, áreas de aparente sobrepredicción, descubrieron que había en esas zonas nuevas especies no descritas para la ciencia y que resultaban endémicas en estos sitios de sobrepredicción de los modelos. Bueno, esto llevó pues entonces a sugerir, bueno, otras teorías, además que curiosamente muchas de las especies que, estaban des o que eran desconocidas y que habían sido predichas por eh, otras especies coincidían que en la mayoría se trataba de especies hermanas. Es decir, había una capacidad predictiva más allá de predecir áreas de distribución, también se predecían los nichos de especies cercanas. Esto fue pues, un descubrimiento sobresaliente. ¿no? Bueno, y quise empezar con este ejemplo de los camaleones porque para mí eh, pues se me hizo, se me hizo un, un, un excelente ejemplo. Sin embargo, yo quisiera platicarles de un ejemplo en el cual yo tuve oportunidad de participar. En este caso se trata del reencuentro de unas poblaciones del gorrión serrano Genospisa bailey. Este gorrión es una especie endémica de México y de distribución muy restringida. Está enlistada como amenazada por el libro rojo y enlistada como en peligro de extinción por la norma oficial mexicana. Bueno, el género llamado Genospisa proviene del griego Genos, que significa extraño, y Spisa, que significa gorrión. Fue bautizada como Bailey en honor a Alfred Bailey, quien la colectó en 1931 en el norte de México, específicamente en Durango, para eh, un señor conocido como Autumn Banks. Bueno, eh, es curioso porque la distribución histórica de este gorrión eh, comenzó en, bueno, les decía, en 1931 se colectó en Durango, pero al revisar las colecciones existentes, eh, en, otras, en otros eh, museos de Estados Unidos, notaron que alguien había colectado eh, pues casi cuarenta y tantos años antes ejemplares de esta misma especie, pero que habían sido mal identificados. Entonces, por eso notarán ustedes en el mapa de la izquierda que hay unos registros eh, de 1889. Esos fueron colectados en aquel entonces, pero mal identificados, repito. Y no fue sino hasta 1931 donde está la flecha color rojo más grueso, que, que ahí se colectó y se describió por primera vez la especie, notando entonces que ya habían eh, sido colectados ejemplares previamente. Bueno, fue curioso porque en esta región del norte entonces, se volvió a colectar a la especie en 1951, cercana relativamente a la localidad donde había sido descrita. Bueno, en este intervalo, eh, resultó que para 1945 fue descubierta una segunda población, vamos a llamar en el sur, eh, que corresponde a pues, una eh, subespecie distinta, con la cual le pusieron entonces para el sur una, el nombre de Genospisa Bailegi Bailegi, y las poblaciones del norte le eh, asignaron el nombre de Genospisa Bailegi Sierra. Bueno, eh, noten que entonces esa pequeña distribución de bueno, esa distribución de la población del sur, es una distribución muy pequeña, básicamente acotada al sur de la Ciudad de México y norte del estado de Morelos. Y bueno, lo que ustedes pueden apreciar, o nuevamente en el mapa de su lado izquierdo, son las poblaciones conocidas para mediados del siglo XX. Y fíjense que a partir de estas eh, localidades es que se infirió la distribución, eh, en el caso el mapa del lado derecho, es un mapa... Eh, propuesto por NatureServe, y noten cómo, cómo se pues, asume una distribución pues, aparentemente amplia, ¿no? descrita por esos polígonos morados. Bueno, lo pues, triste fue que desde 1951 no se volvió a ver a ningún individuo de las poblaciones del norte, y después de 50 años como es oficialmente, y seis expediciones fallidas, se consideró extinta a la población del norte genospiza y Sierrae. Eh, para ese entonces, la única población conocida o que permanecía aún eran eh, las poblaciones del sur, eh, en torno a la Ciudad de México. Bueno, pues se trabajó con esta población, se empezaron a hacer estudios para entender su, sus características en términos de hábitat, su abundancia, eh, las comunidades vegetales donde estaba asociada. Se trabajó en el estudio también de sus densidades, su éxito reproductivo, sobrevivencia, en general información sobre historia natural. Y se dio la conclusión de que, eh, bueno, estaba asociado a su subalpino, con áreas abiertas, estaba restringida a altitudes entre 2.800 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, y tristemente poseía una distribución aproximada de 35 kilómetros cuadrados. Eh, distribuidos en 29 fragmentos, aproximadamente de, en 800 hectáreas. ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación de esta especie era, y desgraciadamente en la actualidad sigue siendo muy crítica. Eh, bueno, entonces, eh, para las poblaciones del sur, repito, se hicieron varios, varios estudios, incluso eh, se llevaron a cabo eh, descubrimientos de nuevas localidades en el sur, Desgraciadamente localidades muy cercanas entre sí, pero bueno, finalmente eran nuevas localidades. Eh, entonces les voy a contar ahora sí la historia del redescubrimiento. Resulta que en julio del 2004, eh, un amigo mío, este Adán Oliveras, eh, tenía mucho interés en redescubrir las poblaciones del norte, bueno, al menos en buscarlas, puesto que él sabía cuál era la situación de esta especie en el sur y sabía que no era nada alentadora. Entonces, bueno, pues me invitó, me dijo, oye, vamos a, vamos a buscarla y bueno, pues, este, de, pues bueno, empecemos entonces la, la, la estrategia de búsqueda. Y lo que hicimos fue eh, trazar una ruta, ¿no? más o menos, como cuál iba a ser el camino a seguir durante su búsqueda. Esto, y bueno, evidentemente era en la Sierra Madre Occidental, en este mapa ustedes pueden ver, enumeradas eh, todas las localidades donde nosotros, eh, bueno, la ruta y la localidad que nosotros recorrimos y visitamos y donde hicimos búsqueda. Quiero eh, comentarles que básicamente utilizamos playbacks para, para hacer más fácil el, el atraerlas y, y el poderlas registrar. Bueno, lo interesante, y es aquí donde embona donde el, el curso que estamos viendo con la búsqueda, puesto que antes de iniciar la, la esta búsqueda se hicieron modelos a partir de localidades históricas de registro, tanto de las poblaciones del norte, como se ve en las figuras A y C, como del sur, en las figuras B y D, considerando 19 variables, que es lo que se muestra en la figura nuevamente A y B, y 6 variables respectivamente, como se ve en las figuras C y D. Bueno, entonces notarán que hicimos una combinación, de localidades norte-sur y del número de variables utilizadas para llevar a cabo los modelos. En este caso, repito, 19 en un caso y 6 variables en otro caso. Es decir, estamos por un lado, digamos, eh, poniendo una dimensión de nicho con bastantes variables y en otro caso estábamos disminuyendo la dimensionalidad de ese nicho a solo 6 variables. En este caso utilizamos el algoritmo de CARP para llevar a cabo estos ejercicios. Bueno, pues ya teniendo esta ruta trazada eh, en un mapa, ¿no? lo que hicimos, eh, bueno, en un mapa de, de distribución potencial con base en los ejercicios que ya les platiqué, pues iniciamos entonces el recorrido a través de esta, de esta ruta que ya teníamos eh, trazada eh, con base en, la, en las eh, predicciones de los modelos. Lo interesante fue que, que bueno, no es sencillo eh, recorrer en general, la topografía es compleja, pero específicamente la Sierra Madre Occidental es mucho más compleja. Los caminos a veces no, no necesariamente nos obligaban a, a caminar o no nos, nos, nos facilitaban el caminar o transitar en las zonas de, de trazadas por el mapa de distribución potencial, pero bueno, hicimos lo que pudimos y ahí, y ahí nos fuimos. Eh, y fue entonces cuando una tarde del mes de julio, del año 2005, luego de 54 años de no haberse registrado, fue que llevamos a cabo el descubrimiento de, de la población del Norte en una localidad curiosamente cercana a alguna de las históricamente ya conocidas. Y es muy curioso porque el registro de, de este individuo fue en una zona, créanme, eh, pues bastante alterada. Esta fotografía es del área. Y noten cómo al fondo se ven cables de luz, cómo al principio de la imagen se nota cercas, ¿no? Para mantener al ganado restringido entre terrenos. Es un ejido eh, que, pues, ha sido bastante alterado, ¿no? Históricamente en la región. Y curiosamente ahí encontramos una pequeña población. Bueno, pues esto nos llevó entonces a, a su redescubrimiento y nos dio la oportunidad de pues además de, de, de poder hacer estudios con la, las poblaciones del norte, pues también nos permitió a nosotros evaluar y de alguna manera eh, darnos cuenta de esta capacidad predictiva que tienen los algoritmos y su utilidad justo para el descubrimiento, en este caso de una población ¿no? aparentemente extinta, pero imagínense la gran capacidad que tienen estos algoritmos para cuando vamos a hacer inventarios, cuando vamos a hacer búsquedas en zonas no conocidas, que créanme que para la mayoría de la biodiversidad lo que, lo que es común es justo el desconocimiento en zonas. Entonces, bueno, pues simplemente quería platicarles de este ejemplo porque se me hace eh, muy eh, ilustrativo sobre, sobre las bondades, ¿no? sobre unas de estas aplicaciones. Bueno, eh, y ya cuando, eh, curiosamente, ubicamos la, la localidad nueva de registro, que es el pequeño círculo blanco que aparece, que aparece sobre el polígono rojo, pues notamos que efectivamente coincidía con el modelo realizado, curiosamente, con seis variables. Esto también nos permitió darnos cuenta que la población del sur respecto al norte, ecológicamente difieren. En este caso, en un ambiente, en una dimensión eh, bivariada, ¿no? donde tenemos por un lado la precipitación promedio y por la, otra, la temperatura promedio, notamos cómo los círculos blancos están eh, promedio con una temperatura menor que los círculos negros que representan la población del de norte. Los negros la población del norte, los blancos la población del sur y notamos que la población del sur, tienen en promedio menores temperaturas y los, la población del norte tienen en promedio menores precipitaciones. Lo mismo observamos en la gráfica de abajo, donde vemos que la elevación promedio de las poblaciones del norte es pues, mucho menor, casi, casi 700, eh, de 700 a 1000 metros menor que la población del sur. Entonces, bueno, notamos las diferencias ecológicas aunque no así con base en las diferencias genéticas. Aparentemente esta, ambas poblaciones no difieren genéticamente como se esperaba. Y yo creo, pero esto es solamente una, una eh, hipótesis, que había poblaciones continuas a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el eje Volcánico en México. Desgraciadamente estas poblaciones eh, yo creo que son, eh, o se han extinguido recientemente lo que, lo que está pues, limitando la, la o lo que ha favorecido observación de, de, de no diferenciación genética. Pero repito, eh, creo que es el caso de una especie en donde se nos ha ido o se nos está yendo la oportunidad de entender mejor su eh, evolución y biogeografía. Y para colmo, las zonas tanto del norte como del sur eh, están siendo amenazadas básicamente por la transformación agricultura, ganadería, fragmentación, y noten que en la imagen superior izquierda están leyendo bien. La zona donde se redescubrió la población no es una zona que los ejidatarios rentan al ejército año tras año para que practiquen tiro, practiquen, eh, bueno, que pongan a prueba todo el, su armamento, ¿no? Entonces, eh, es una tristeza ver que se descubrió una zona de alta perturbación. Ok, eh, pues para concluir, Solo quería platicarles que, que pues si sí, desgraciadamente eh, esta especie tiene ciertas características que no hace que haya mucha, mucho optimismo para el futuro, aunque se están haciendo esfuerzos para su conservación, esto pues no es una especie que, que ayude ¿no? en términos de que tiene un pobre éxito reproductivo, una densidad muy baja, no se distribuye en ninguna área natural protegida, tiene una baja capacidad de dispersión, el hábitat al cual está asociado es muy específico y es poco disponible, este, además es muy filopátrico, etc. En pocas palabras, eh, tiene un futuro aún incierto. Bueno, eh, curiosamente me atreví a poner este otro ejemplo que llevamos a cabo con unos colegas eh, a Londres y un colega Jesús Sigala de, de la Universidad de Aguascalientes porque me llama mucho la atención que los descubrimientos no solo se llevan a cabo eh, en la geografía, y en ese sentido quise también explicarles brevemente otro ejemplo donde estamos haciendo, entre comillas, descubrimientos de poblaciones, pero un espacio ecológico temporal. Les voy a platicar entonces este ejemplo, si me permiten, a, a través de un análisis de una ranita que se llama smilisca fodiens. Bueno, ustedes saben que los anfibios eh, siempre muestran alta sensibilidad a la variación ambiental, particularmente a la precipitación y la temperatura. Existe una gran cantidad de trabajos que así lo demuestran. Eh, y además, si nosotros buscamos el, la característica de ser fosorial, ¿qué significa ser fosorial? Es la capacidad que tienen ciertos organismos para suspender su actividad y formar capullos en la tierra donde se entierran y permanecen ahí enterrados por periodos prolongados hasta que nuevamente se presentan condiciones favorables en el año y vuelvan a salir para llevar a cabo sus actividades de reproducción, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esta característica de fosforalidad se presenta a lo largo de diversos grupos, es decir, pareciera no ser una característica exclusiva filogenéticamente hablando, sino está distribuida a lo largo de diversos grupos dentro de los anfibios. Bueno, pues nosotros tomamos... Uno de estos ejemplos es un ustedes pueden ver a través de ese polígono amarillo, su distribución ¿no? conocida a través de una método de mano alzada, ahí está una imagen de la ranita. Teníamos el objetivo de analizar la variación espaciotemporal en el periodo de actividad de esta ranita, porque se sabía que era fosorial, pero eh, no, ent no entendíamos bien si eh, el clima podía eh, jugar un papel importante en las adaptaciones de este animalito. De hábitos fosoriales y así entender su distribución a lo largo de un gradiente latitudinal, así como en, eh, a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros partíamos de, de que el periodo de actividad de esta rana variaba geográfica y temporalmente con base en las fluctuaciones ambientales, particularmente de temperatura y precipitación, que estaban explicadas por gradientes latitudinales dentro de su distribución. Y bueno, para esto, eh, bueno, debo de, de confesar que estas diapositivas también se las robé a Londra, así que bueno, ya habiendo confesado nuevamente mi pecado, les comento que utilizamos información ambiental disponible mensual eh, y tomamos los registros del mes de julio, que era donde más registros teníamos, en este caso eran 120, y asumimos que dado que en julio se lleva la reproducción de esta especie, pues que esto es la clima, este el, correspondía a un clima óptimo. Y lo que hicimos fue entonces eh, conseguir estos puntos de registro a partir de colecciones biológicas, publicaciones, entrevistas con expertos y llevar a cabo un, un modelos de nicho ecológico. En este caso utilizamos tanto GARP como Maxent y para hacer proyecciones mensuales mismas que, es decir, hacíamos modelos de distribución para julio y proyectábamos para los otros meses. Y entonces utilizamos los registros de presencia de los otros meses para ver qué también predecía el mes de julio o las condiciones del mes de julio proyectadas para los, los otros meses donde había actividad. ¿no? Y bueno, medimos esta correspondencia geográfica. Eh, bueno, esta imagen muestra la distribución de las localidades del mes de julio a lo largo de su distribución. El polígono punteado muestra... Les repito, el área de distribución representado o conocido y registro el polígono continuo a través de una línea negra. Eh, es el, el área que utilizamos para, para calibrar el, el modelo. La M, como ustedes ya me sabrán entender cuando hablo de este, de este tema. Bueno, eh, no quiero eh, profundizar mucho ese tema, simplemente les muestro las diferentes... Eh, estrategias de, de parametrización que utilizamos durante la calibración, aplicamos una prueba de ROC parcial para evaluar eh, pues el desempeño de ambos algoritmos, y al final nos quedamos con, con GARP. Bueno, eh, les platicaba que lo que hicimos fue comparar el porcentaje, es decir, un total de píxeles de la superficie de predicción de área predicha por mes, y utilizamos una prueba de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre los intervalos latitudinales ...de los registros mensuales. Asimismo, eh, hicimos un análisis del espacio ambiental en las localidades de presencia. Utilizamos una representación bidimensional de valores combinados de precipitación total mensual... ...y temperatura mínima mensual de las localidades para cada mes. Y mientras una, mediante esta prueba de Mann-Whitney, eh, analizamos las diferencias entre los intervalos de las variables... ...climáticas de los registros mensuales. Bueno, básicamente lo que obtuvimos, eh, lo que ustedes pueden ver en esta imagen... Los resultados en el primer caso que fue el que decidimos seguir, que fue de GARP, es un mapa consenso, donde ¿no? se muestran de, de los 10 mejores mapas, predichos para el mes de julio. Y esto es la proyección de esta predicción del mes de julio hacia los otros meses. Entonces noten cómo los mapas B, C, D, E y F corresponden a los meses de agosto a, a diciembre respectivamente, y los mapas G y H corresponden a los meses pues, anteriores a julio. Simplemente aquí se acomodaron así para eh, facilitar la revista. Pero, bueno, el, el mapa H iría pegado a, al mapa A ¿no? del lado izquierdo. Eh, y noten cómo en la mayoría de los meses, más de un 70% de las de presencia fueron coincidentes con los píxeles de mayor predicción. Bueno, se notó que eh, en los intervalos latitudinales, solo se observó una diferencia para eh, los o entre los meses de julio y junio, ¿no? donde fue significativa la diferencia. Y, y para los intervalos de, pre, de precipitación, eh, pues no se observó ninguna diferencia significativa entre los diferentes eh, meses. Bueno, aquí brevemente quiero mostrarles en un espacio bidimensional, donde por un lado tenemos la precipitación y por otro lado la temperatura mínima. Queremos mostrarles toda la distribución de los registros. Aquí sí son los registros eh, que están representados por diferentes eh, tipos de símbolos. ¿no? Noten que en la simbología se nota que para mayo es una cruz, para junio es un punto gris fuerte, para julio es un punto negro, para agosto son puntos blancos, septiembre son cuadritos, etc. Bueno, quiero por favor que, eh, que noten en términos sólo de presencia de registros en este espacio bidimensional, eh, pues, ¿cuál es, ¿cuál es o cómo se van moviendo? ¿Cómo van apareciendo? ¿Cuál es la descripción de la actividad mensual a lo largo de, del año, de su periodo de actividad? Eh, noten, por favor, que cada vez que haga un cambio, se va, va a aparecer un círculo marcando las localidades en el espacio ambiental y este círculo va a a corresponder con un cuadrado que va a indicar en donde está la simbología el mes al cual corresponde. Bueno, entonces para el mes de mayo, ahí están los dos registros en este espacio bidimensional, junio, julio, noten que para el mes de julio todo el espacio ambiental es ocupado bidimensional, se disminuye para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora... Alguien por ahí hizo observación, bueno, ¿y qué pasaba en los meses de no actividad? Y fue interesante descubrir que los meses de no actividad caen fuera de las condiciones, en este caso mínimos de temperatura y mínimos de precipitación. Bueno, a nivel general puedo decirles que los modelos de nicho, entonces resultan una herramienta muy efectiva para el descubrimiento geográfico y con este último ejemplo quiero decirles que también ecológico, temporal, de nuevas poblaciones, contribuyendo fuertemente a la delimitación de las áreas de distribución. El análisis de las variaciones espaciotemporales a través de modelos de nichos ecológicos también pues, permite establecer patrones macroclimáticos fundamentales para el análisis de hipótesis evolutivas que las han generado. Bueno, eh, ya nada más para cerrar esta presentación, quería mostrarles este diagrama de flujo donde eh, resumí los principales pasos que dimos para eh, llegar al resultado de los dos ejemplos que les platiqué, noten por favor que el primer paso que anoto en este diagrama es definir el problema biológico a resolver. Eso es lo más importante, chicos, por favor. No se les olvide que lo que tenemos que hacer por eh, eh, o desde un inicio es ver qué queremos resolver, cuál es nuestro problema biológico, cuál es nuestra necesidad. Y a partir de ahí, ir tomando una serie de decisiones que espero después de este curso, ustedes ya pues eh, lo, lo logren hacer de una manera más eh, indicada, ¿no? más acertada, más eh, mejor, eh, con, con base en, en mejores fundamentos. Bueno, simplemente eh, aprovecho para, para saludarlos, despedirme y agradecerles,